Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy les traigo un nuevo proyecto, un juego NFT que se llama Monopolio. La verdad que lo estuve viendo y parece un muy buen proyecto. La presal sale en 8 días. Fíjense 8 días, 8 horas. Se lo muestro para ver cómo es la verdad que estoy buscando digamos proyectos que parezcan buenos porque la verdad que está lleno lleno lleno de proyectos que son para que son estafas digamos así que bueno quédate y vamos a ver este proyecto que la verdad que me parece que está muy bueno bueno Introducción Para comenzar tu aventura en Monopolio, lo primero que deberás hacer es adquirir una tierra y un negocio. ¿Cómo adquirís una tierra? Conseguirla de tres formas diferentes. Comprando en la pre-sale de tierra, que es el 16 de enero del 2022. Comprando una tierra común, que es la de emprendedor dentro del juego que tiene un costo de 25 dólares y comprando en el marketplace del juego. Una vez que tenga la tierra, ya puedes empezar a buscar tu primer negocio. ¿Cómo adquirir un negocio? Puedes conseguirlo de dos formas: abriendo maletines de negocio ilimitado que hay dentro del juego o comprando un negocio que más te guste en el marketplace. Como eran los maletines son los siguientes. Tier 1 al tier 5. Son diferentes tipos. Sería como común, poco común, legendario y así. Tenés el primero que te sale 20 dólares. Son 96% de probabilidad que te toque emprendedor y un 4% que te toque empresario. Y así cada vez más caro. Tenés de 100, 500, 2500. Tenés 96% que te toque empresario, 4 ejecutivos 96% ejecutivo, 4 millonario, 96% millonario, 4 jaque. Y en el último, 100% que te toque jaque, pero sale 12.500 dólares. Así que bueno, gente. ¿En qué va el juego? El juego está muy bueno. Es como jugar el Monopoly. No sé si conocen el juego de mesa, el Monopoly la cuestión es que vos, eh, bueno, empezás con tierras, fíjense, esto es un detalle que me encantó, que dice, cada cuenta tiene un límite de dos tierras utilizables, por lo que una vez que vos, pones que vos arranques con una común, te vaya súper bien, compras otra común, una vez que vos tenés los, las comunes a full, tenés que, o venderla o subirla de nivel mira dice el siguiente paso será mejorar una de las land y llevarla con los negocios de su misma rareza para conseguir escalarlo en el mundo del metaverso capitalista o sea vos tenés común común y el mismo juego ya te dice bueno llegaste a tu límite sí o sí tenés que subirlo de nivel y así eso es lo que me gusta porque te da la perspectiva de que es muy a largo plazo digamos no es que vos te vas a cansar enseguida de lo que estás jugando no es como soy emprendedor le meto pila paso a empresario de, de pasar de empresario paso ejecutivo y así hasta que llegue a jaque que si vos empezás en emprendedor te va a costar bastante llegar a jaque pero es posible digamos los negocios tenés diferentes tipos de negocios Fíjense que están sumamente chetos, hermosos, como lo hicieron. Tenés heladería, tenés bares, tenés diferentes cosas. Esto es importante, gente, me olvidé de decirles. Una vez que vos tengas tu tierra y tu primer negocio, tenés que pagar una tasa municipal. Sí, gente, en todos lados. Hasta en los propios juegos te cobran eh, te cobran impuestos, pero bueno. ¿Qué va a ser? Acá en Argentina ya estamos recontra reacostumbrados a pagar impuestos, así que bueno, ¿qué no va a ser un impuesto más en un juego? Deberás pagar una tasa municipal semanal por cada negocio. La tasa será del 13% del total que produzca tu negocio semanalmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos generaste... 100 tokens en la semana, 13 van a ser para la quema. Y también tendrás la opción de pagar un seguro, esto es opcional, no es que te obligan, acá te dicen no es obligatorio, el sistema de seguro te permite a los jugadores, por un módico precio del 10% de lo que genere tu negocio por día, de tener la recompensa, o sea, ¿Qué pasa? Dentro del juego vos tenés catástrofes, puede ser accidentes laborales o desastres naturales que pueden reducir la rentabilidad de tu negocio. Puede ser que pase algo, porque va a haber huracanes, va a haber terremotos, va a haber diferentes cosas, accidentes laborales y eso, que hacen que te reduzcan. Ponele, voy a cobrar 20 tokens, ¿no es cierto? En el día, y lo que hace esto es: si a vos te pasa algún accidente o algo, te reduce un 50%. Vos, en vez de cobrar 20, vas a cobrar 10. Pero si vos elegís la opción de pagar un 10%, voy a ganar 20, te sacan un 10%, 2. Entonces vos, con el seguro, que el seguro lo que hace es cobrar el 100%. Vos con el seguro lo que vas a hacer Vas a cobrar 18 Y vas a cobrar 20 Pero te sacan un 10% del seguro Y te queda ganancia neta del 18% En el día, ¿no es cierto? En cambio Si vos no elegís el seguro Puede ser que pase Como puede ser que no Un accidente o un desastre Y cobras la mitad O no sé cuánto de, la probabilidad, cuánto de lo que te saca Eso la verdad que no lo dicen muy bien vamos a seguir viendo el tema de los negocios el tema de los negocios dice que tenés diferentes tipos de rareza, tenés el emprendedor que eso ya lo vimos y cada tipo de negocio te ocupa una cantidad de slot de 1 a 5 y en las tierras fíjense que depende, la rareza es la cantidad de slot que te dan, el emprendedor te da 10 el otro 14, 21, 28 y el jaque 35. Para hacer stacking. El monopolio te traemos una forma revolucionaria de hacer stacking en los juegos NFT. Somos el primer juego NFT en incorporar una función social al stacking. El stacking se hará mediante un sistema de inscripción pensado para que los jugadores con negocio de rareza jaque, posicionados en tierra jaque pongan su negocio como sede de stacking y todo el mundo tenga la misma oportunidad de acceso a estos. Bueno, lo que te dice acá es que solamente los que tienen Rareza Jaque van a poder stackear, pero los otros van a poder a través de los, hack, de los que tienen Tierra Jaque van, van a poder stackear, pero... Después dice, se van a distribuir 300.000 tokens a lo largo de 50 semanas, que es un año, y se repartirán todos los tokens entre los stackers, entre todos los que stackean, un 67%. Y los dueños de los negocios, que fueron los que pusieron las tierras para que vos puedas stackear, van a recibir un 33%. Puedes inscribir tu negocio y permitir a tus amigos... Que hagan stacking sin preocuparte y llevarte una comisión o reservarte el derecho de estaquear tus propios tokens de tu negocio y quedarte con todo el pastel. Recuerda, cuanto más lejos lleves tu imperio, más cantidad de tokens tendrás estaquear. Bueno, después tenemos el sistema de caja fuerte. Cada tierra tiene una caja fuerte donde se van acumulando todas las todos los rewards de los negocios que están plantados en dicha tierra. Desde el primer día en que el, en que plantes tu primer negocio, se te añadirá una tasa de retiro del 30%. Bueno, esto lo que hace es, vos vas, cobran, vas sacando los rewards y empezás con un 30%, que después se va a ir disminuyendo un 2%, o sea, al día 15 vas a tener cero de fee para poder sacar plata para poder sacar los tokens y el 16 empezará a subir sube hasta un 30 y después empieza a bajar de nuevo va como en subida y en bajada en subida y en bajada yo creo que está pensado para que más que nada la gente no empiece a sacar a lo loco y segundo para que el token se mantenga linealmente y que no haya tantas bajas y subidas del precio. Bueno acá puedes subir. Dice el monopolio podrás subir la rareza de tu negocio y también la rareza de tus tierras. No solo será necesario tener dinero, deberás cumplir con tareas de la ciudad para subir de nivel. Y así poder subir tu imperio. Buenísimo, vamos a tener entonces misiones. El upgrade de los negocios es de la siguiente manera. Dice, el monopolio queremos incentivar la evolución del jugador y la quema de NFT. Podrás subir cualquier categoría de negocio, por ejemplo, quemando cinco negocios de emprendedor consigues un negocio de empresario. Quemando y así sucesivamente quemás cinco negocios de un nivel bajo y conseguí uno del nivel más alto. Fíjense que el último de cinco negocios de millonarios consigues un negocio de hack. Y para las tierras, ¿cómo puedes subir mis tierras? Para subir las tierras hay dos mecanismos existentes: el modo rápido, el cual pagás el costo total de mejorar la tierra inmediatamente siempre que esté llena de negocios de su misma rareza o con el modo lento en el cual deberás cumplir 20 niveles de experiencia para recibir un descuento. Cada día que entres a reclamar los reguardes de tus negocios recibirás un nivel de experiencia, es decir que si entras 20 días seguidos en solo 20 días habrás completado el nivel 20 de experiencia de tu tierra y podrás mejorarla pagando una cuota reducida respecto al método rápido una vez que tenga tu tierra al nivel 20 de experiencia para poder subir tu tierra deberás tener todos los elots de las tierras llenos de negocios de la misma categoría de dicha tierra por ejemplo subir una tierra de emprendedor Podrás mejorar tu tierra de emprendedor a empresario cuando hayas llenado los 10 elots de tu tierra con negocios de la misma categoría que tu tierra y hayas llegado al nivel 20 de experiencia. Y así sucesivamente. Podrás saltearte el paso de los 20 niveles de experiencia pagando una comisión por hacer el hubrei rápido. Bueno, acá te explicas la sinergia y las tasas y seguros. ¿Qué son las sinergias? Las sinergias son muy importantes para sacar la mayor rentabilidad a tu negocio. Si en tus tierras tienes más de un negocio, igual, por ejemplo, dos heladerías, estará haciendo que un negocio le quite cliente al otro. Por lo tanto, no podrás sacarles el 100% de rentabilidad. Acá lo que te dice, si tenés dos negocios iguales, los negocios bajará un 20% en la rentabilidad. ¿Qué hace esto gente? Hace que si vos tenés dos heladerías o lo que sea, lo tengas que vender sí o sí al marketplace. Y eso hace que el marketplace esté continuamente con ventas de tierra y negocios a muy buenos precios para que el juego y los inversores nuevos puedan seguir creciendo. ¿Qué es el seguro? Bueno, el seguro ya lo habíamos explicado, que cobran, si querías, un 10% de la ganancia diaria, pero acá te lo explica más en detalle. Dice, contratar el seguro no es obligatorio, que eso ya lo habíamos dicho. El seguro deberá ser contratado por adelantado, o sea, una vez que ya estás en el catástrofe, chau. Es como en la vida real. Si a vos... Te entran a robar en tu casa, no vas a ir al otro día a contratar el seguro para que te recuperen las cosas, no, olvídate. Siempre tiene que estar por adelantado y se te ofrecerá poder contratar el seguro por diferentes días. 7, 14, 28 días. O sea, los plazos, ¿no? Podés contratarlo. O por, por 7 días, por 14, por 28. El seguro te asegurará el 100% de la producción de tu negocio. Acuérdense en que el 100%, si vos ibas a ganar 20, son 20 pero menos el 10%. Cada negocio tiene un seguro diferente. Deberás contratar un seguro para cada negocio. Bueno, ¿qué son las tasas municipales, gente? Las tasas municipales son los impuestos del juego que te cobran por tener tu negocio. Es como en la vía real, que si vos querés abrir tu negocio, acá dice, cada negocio deberá pagar una tasa municipal para poder abrir al público. Como en la vía real, si vos querés abrir un negocio, sí o sí tenés que pagar a la municipalidad. Las tasas se pagan por adelantado y podrán contratarlas en diferentes tramos, 7, 14 y 28 días. Lo seguro y las tasas municipales pagadas por más días, Recibirán un descuento que beneficiarán a largo plazo a los jugadores reduciendo sus gastos. Bueno, esto es como la vida real, gente, que todos los impuestos te dan la posibilidad a principio de año de pagarlos completamente y te hacen un descuento del 5 o del 10%. Bueno, acá es lo mismo. Está muy bien pensado. Información del token. El monopolio se utilizará el token te lo ponen así porque no quieren revelar el token por si hay gente maliciosa que quiera hacer el token con un nombre similar por él que el token se llame mono y haya otro que le ponga un mono s y cosas así que hagan que perjudiquen el motivo por el que no decimos el nombre del token es evitar situaciones desagradables que se han evidenciado en otros juegos con scammer. Que se aprovechen y no vamos a permitir eso. Tranquilo, Les adelantamos que el nombre ya está elegido. Y empieza por S. Bueno acá dice que lo puedes comprar en DEX. Y en Pancakes WAP. Además por decisión de todo el equipo. Hemos decidido que el 1% total del token. esté reservado para diferentes proyectos de caridad. Y medio ambiente. Super mega bueno. Vamos a ver eso, vamos a la distribución del token, gente. Bueno, la distribución del token va a estar para los reward un 65%, para stacking, un 3%, para liquidez un 15%, para la presale 6%, marketing 9,5%, caridad y medio ambiente un 1%. La verdad, aplausos para este equipo. Son la, el primer juego NFT que estoy viendo que hace caridad y medio ambiente. Y airdrop un 0,5%. Y esto es algo que por el que digo que es un buen proyecto. Dice, el equipo no tendrá ni un solo token. Así evitaremos que el propio equipo sea el causante de caídas en el precio del token. Bueno, ahora el tema de la presale, la presale sale el token en son 600.000 donde el precio va a ser a 0.35 dólares. Pero el precio de salida al público va a ser de 0.40, son 5 centavos que te estaba ahorrando por cada token. La cantidad que va a poder comprar cada usuario es de 500. Por cada LAN que compre en la presale, Máximo 1000. Como se acuerdan son dos tierras que pueden comprar. Así que bueno, son 500 por cada uno, son 1000 en total. TGE es del 10% de liberación inicial. ¿Qué es el TGE? Es la generación del toque eventual y el besting es un 1% diario en total de 3 meses bueno el oráculo cómo funciona el oráculo bueno gente el oráculo eh, funciona igual que en los otros juegos nft que ya hemos visto lo que hace es equilibrar el precio de entrada para si el token sube eh, te salen menos token el, los precios del juego. Y si, y si el precio baja, te salen más token conseguir lo mismo dentro del juego. Bueno gente, acá te deja, vamos al tema de los ingresos, acá te deja unos gráficos donde puedes ver, depende con la tierra que vos entres, las ganancias que podés llegar a recibir. Por ejemplo, en una tierra de emprendedor, llena de negocios, o sea, esto es llena de negocios. Vas a recibir diario 7,14 dólares y mensualmente 2,21 dólares con 34 centavos. Pero esto gente es sin tener en cuenta la, la tasa municipal que tenés que pagar y sin tener en cuenta si es que vas a pagar algún seguro o si, te pasa alguna, si no pagas el seguro y te pasa alguna catástrofe y reduce tus ganancias. Bueno, la tierra de empresario sería llena de negocios, diario 43,27 dólares y mensual 1.341. La de ejecutivo sería 185 dólares y mensualmente 5.752 dólares. La de millonario sería 878 dólares y mensualmente 27.235 dólares. Y la tierra de jaque sería $4.525 dólares y mensualmente $140.000 dólares, gente. Ojo, ustedes van a decir, no, nah, deben estar agarrando la cabeza así y pegándosela contra la pared diciendo, bueno, me voy a comprar la jaque, pero... Ojo, es mucha la ganancia, pero fíjense lo que sale tener eso. Los, los maletines de jaque salen 12.500 dólares cada negocio. Algo que hay que tener en cuenta, que esto está sumamente bueno, que es... Para comprar un maletín deberás pagar un 70% en token del juego y el otro 30% en BNB. Solo hace falta que tengan los dos tokens en tu wallet y al comprar el maletín se te cobrarán los dos tokens a la vez. La distribución del dinero de cada minteo que se haga del negocio son 70% en token para la reward del pool y un 25% en BNB para el equipo. Y un 5% para la liquidez del token. Fíjense. Los creadores. O sea. Los del equipo no van a tener token. En la distribución lo vamos a ver. Que no, no sacan. No tienen ni un token ellos. Pero. Van a ganar de la compra. De, la, de los maletines. Bueno. En el equipo tenemos. Uh, muy buena gente. Como por ejemplo el caso de Tenny que es un youtuber, donde se enfoca mucho en los juegos NFT, así que tiene bastante experiencia. Tenemos a Francisco Zurita, que es un economista muy bueno. Así que bueno gente, espero que le haya gustado este nuevo proyecto. Eh, como siempre les digo, igual eh, analícenlo ustedes, tomen sus propias decisiones, yo solamente se los muestro para que ustedes lo vean, lo tengan en cuenta, y ojalá Dios quiera que sea un proyecto que despegue como loco. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo, si les gustó el video por favor